Hola, hoy vamos a hablar sobre la primera disciplina de la ejecución. Anteriormente habíamos hablado sobre la metodología que consiste en implementar cuatro disciplinas para lograr las metas que nos proponemos. La primera disciplina consiste en eh, poner en marcha un principio básico que se llama la concentración vémoslo con un ejemplo y es, los rayos del sol separados pueden ser muy débiles, pero si los concentramos todos con una lupa, pues nos van a poder llegar a eh, romper una hoja de papel. La idea es que de esa misma manera nosotros concentremos a todo el equipo de trabajo, a todos sus colaboradores, para que así podamos enfocarnos en el cumplimiento de una o máximo dos metas y así todos trabajemos. La metodología o el libro de las cuatro disciplinas dice que el 80% del tiempo en el día se va en cosas urgentes. Es decir, usted ya cuente con que el 80% del tiempo de su equipo de trabajo y el suyo se va a dedicar a resolver cosas urgentes, el torbellino del día a día. Si tenemos definidas dos metas, entonces ya vamos a saber que el 20% del tiempo que nos queda el día a día lo vamos a definir en cosas puntuales para lograr esa meta que nos hemos definido. Entonces la invitación es a que todos... Ustedes líderes de agencia, ustedes líderes de corredores, usted señor gerente, intermediarios de aseguradora, defina esa meta que quiere lograr, a qué fecha la quiere lograr y en cuánto la lo quiere lograr, para que así la pueda hacer seguimiento todos los días, pero concentrado, para que to analicemos toda la energía y el equipo esté concentrado en lograr esa meta. Los invitamos a que visiten www.subseguros.com, que entren, una, creen una versión de prueba gratuita, que ustedes conozcan en qué consiste en Subseguros, como decimos en Colombia, que entren y cacharreen la plataforma y así vean cómo pueden agilizar todo el proceso administrativo de ustedes, agencias de seguros. Muchas gracias.